Señor te alabo, Señor te alabo con todo mi ser Señor te alabo, Señor te alabo, Señor te alabo con todo mi ser Y nos ponemos en actitud de recibir al Señor que viene aquí a estar con nosotros. Mira hacia atrás y mira al Señor que viene. Le decimos bendito y adorado eres, Señor. Que vienes y llegas para que te adoremos. Para darte la gloria, para darte la honra. Que suenen las campanas. Que se levante el consejo. Que todos te adoramos, Señor. Bendito y adorado eres. Demos una palma al Señor que viene entrando. Poderoso, soberano. Majestuoso El que hace el milagro Hermano y hermana Está aquí Viene a decirte que está contigo Bendito eres Jesús <a versos> uh, uh, uh. <muchas> Que suenen las campanas Que se levante el consejo Y la corte triunfar Se da el pan que se doblen las rodillas ante el Rey de la Creación, toda la majestad y todo el honor. Inmenso, roca eterna, dile gloria a ti, gloria a ti, gloria.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 Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, Madre de Dios, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y alabamos a Jesús sacramentado. Bendito sea el Señor por siempre. La gloria y el honor por siempre sea para ti, Señor. Tú eres el Santo de Dios. Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor. Santo eres por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venimos a adorarte en esta tarde. Te alabamos, te bendecimos, Jesús. Bendito, Señor, a darte la gloria, la honra el honor. Que tú mereces, mi Señor. Gloria a ti, Señor. Jesús. Bendito Jesús. Venimos a adorarte. Jesús. Dile a darte la gloria. A darte la gloria, Señor Que suba como incenso hasta ti Que suba como incenso Gloria y ti, a ti, Gloria a ti, Aquí. Gloria a ti, Gloria a ti, y a ti, Gloria Bendito y alabado sea, Señor ti, señor. a a ti, Tú Señor Con tu amor infinito, dentro de nosotros, dentro de nosotros haciendo qué, sino que triunfando, abriéndote el camino hacia nuestros corazones, heridos, maltratados, pero venimos esta tarde aquí con esa esperanza y esa fe también para que tú, con tu presencia, nos siga bendiciendo y metiéndote cada día más con nuestras cosas ¿cuántas cosas Señor nos apartan de ti? ¿cuántas esclavitudes nos apartan de ti Señor? ¿cuántas? este pueblo, estos hermanos que están aquí reunidos esta tarde vinieron a pedirte personalmente con esa presencia tuya que que siempre estás y a veces no, no nos damos cuenta pero todos estos hermanos aquí presentes están para que tú te comuniques con ellos y cómo es tu, tu comunicación con nosotros Señor sino que conversando con nosotros dialogando con nosotros y nosotros también te tenemos que devolver ese diálogo hablándote Bendito eres Tú nos escuchas. Adorado eres Te estamos tocando la puerta. Abre la puerta, Señor. Adorado eres Te estamos pidiendo, oye. Te estamos pidiendo. Danos, Señor, lo que necesitemos. Lo que necesitamos. Te adoramos. Adorado eres, Señor. Señor, estamos deseosos de que continuamente tú estés dentro de nosotros. Sustituyendo todas esas cosas Que nos distraen de ti, Señor Que nos apartan de ti Las cosas que nos apartan de ti bendito De este mundo Jesús. Que nos distrae bendito eres, Señor. Señor, perdónanos bendito eres. Y tú sabes muy bien que bendito, bendito. Con ese pedirte perdón Va también el pedirte tu ayuda, tu auxilio, porque no podemos solo, Señor. No bendito podemos solo. Eres, Señor. Bendito, bendito. bendito y alabado bendito sea, Señor. Bendito y Jesús. adorado eres. Señor. Glorias y alabanzas Tú eres poderoso, a ti, Señor. Glorias y Señor. alabanzas a ti, Señor. Tú eres el sanador, el liberador. Bendito y adorado eres, Señor. Gloria y honras a ti por siempre. Bendito Señor. y alabado sea. Que nuestros labios alaben y adoren a Jesús vivo, presente Con nosotros, bendito y adorado eres, Jesús. Bendito, bendito, bendito. Enseñanos a hablar contigo, bendito Señor. Eres, bendito eres. Señor. Gloria, bendito. gloria a ti, gloria a ti. Bendito sea. Bendito y bendito alabado sea, Bendito eres, Señor. Jesús. Gloria, gloria a ti. Bendito eres, Jesús. Que tu boca proclame al Señor en este momento. Bendito sea. el adorado eres, Señor. Bendecido. Bendito y alabado. Majestuoso eres. Soberano eres, Señor, en nuestra vida, Padre. Bendito y alabado. Y adorado eres Aquí estás Te debemos mover Dile Te adoraré Te adoraré Aquí estás obrando en mí Aquí estás Su pueblo le diga aquí estás Aquí está Sanando mi corazón Sanando mi corazón Te adoraré Te adoraré Aquí estás tocando mi corazón Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Alza tu mano y dile Adoraré, te Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Declara lo milagroso y dile: Milagroso eres. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios. Así Dile, así eres, así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque no pueda, aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás, siempre estás, sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesa, sentimientas, mi Dios, así eres tú. Que se escuche el pueblo de Dios diciendo amoroso ah, cumples promesa luz en tiniebla ah, mi Dios así eres tú así eres tú así eres tú así eres tú así eres tú así eres sí, tú. señor Jesús así eres tú Señor gracias Señor Jesús porque hoy ha venido a adorarte a ti Señor mira a tu pueblo Señor que viene a ti frente hoy viene a adorarte Padre amado viene a enfrentarse a ti para que tú tengas misericordia de este pueblo Señor Jesús, gracias Señor Jesús, alabado sea tu nombre Padre bendito, eres, bendito y alabado y sea adoramos, Señor Jesús, que hoy venimos a alabarte Señor Jesús, la otra, porque tú eres grande gloria, y misericordioso Señor santo, gracias santo, Señor porque tú eres Señor, eres, quien nos da la libertad Señor bendito, Jesús, mira a pueblo, Señor, que viene a alabarte, Señor Jesús, vengamos a buscar, Señor, una sanación física, pero también, Señor, tú nos das la espiritual, gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, alabado sea tu nombre, Señor, bendito sea, Señor, gloria, gloria, gloria a ti, Señor Jesús, alabado sea, Señor, gloria a ti, Señor Jesús, porque tú eres Misericordioso Señor, porque tú te fijas en tus hijos que están frente a ti, Señor, porque han venido, Señor Jesús. Hoy han venido, Señor, gloria, gloria a ti, Señor, han venido a tu pies, Señor Jesús. Alabado eres, Señor, gloria, gloria, gloria a ti, Señor, Santo, Santo eres, Señor. bendito eres, Señor. bendito eres, Señor. gracias, Señor, porque tú eres grande, misericordioso. Bendito Dioso, Señor. eres, Señor. Bendito Poderos, eres, Señor. Poderoso, Gloria a ti. Poderoso. Señor, alabado Señor. Siempre seas, estás, siempre estás sobrando, Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda haber, está sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Aunque, Aunque no abres camino, cumples promesas. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Así es, mi querido Jesús Aquí estás tú Aquí estás presente en cada una de nuestras vidas Estamos aquí para ti, Señor. Estamos aquí para ti, con tu santa presencia. Con tu misericordia, con tu perdón. Danos tu paz también, Señor. Aquí estamos todos tus hijos. Aquí estamos tus hijos deseosos. Para darte gracias, Señor Jesús. Porque tú eres grande, porque tú eres maravilloso, porque tú eres extraordinario. Bendito y alabado sea, Señor. Que no quede un lado yo aquí, presente mis hermanos, todos alabemos a nuestro Señor, en este momento alabemos en voz alta, bendito y alabado seas, no te pares, no paremos de alabar al Señor en este momento, bendito y alabado seas, gloria, gloria, gloria a ti Señor Jesús. Santo, santo, maravilloso eres Glorificado eres Señor Bendito y alabado seas de grande eres mi Jesús Gracias Jesús por estar aquí Gracias por tu amor y tu misericordia Gracias Señor por amarnos Bendito y alabado seas Que, tu, que nuestros labios no cesen de alabar al Señor en este momento Bendito y alabado seas Gloria, gloria, gloria a ti Bendito seas, gloria a ti Señor, santo, santo eres en verdad Señor, glorificado eres, grande, majestuoso, misericordioso, que no se caiga esta alabanza en este momento, que no se caiga esta alabanza, que tus labios proclamen que Jesús es el Señor. Que Jesús es amor, que Jesús es misericordia. Bendito seas. Este es el momento de gracia. Este es un momento de gracia para todos nosotros. Bendito seas, mi Señor Jesús. Gloria, Adoro, gloria, Jesús. gloria a ti, Señor. Jesús. Santo. Jesús. Bendito Te seas. adoramos, Jesús. Gloria a ti. Eleva un canto de alabanza, de cántico de adoración a Jesús que está aquí, dile dorado eres Señor, te adoro, te bendigo, te glorifico, que se escuche tu voz adorando a Jesús que está aquí, bendito. bendecimos ...todo posible...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 Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, sacerdotes santos. Danos, Señor, familia santa. Danos, Señor, familia santa. Alabado sea, mi Señor. Bendito mi y adorado eres. Glorificamos Señor. tu nombre, mi Dios. Gloria, gloria a ti, a ti Señor, por siempre, Jesús. Señor. Bendito sea mi roca. Gloria, gloria alabado a ti. En gloria, gloria, mi gloria, gloria, gloria. Bendito Dios. Sea, es el momento Dios. de adorar a Jesús. Gloria. Decirle, poderoso eres, Señor. Bendito eres, Señor, que estás aquí, que estás vivo, que estás presente, Señor. Cuando tú pasas, todos los transformas, Señor eres eso Señor, bendito eres Señor, bendito, bendito eres, gracias Jesús, decimos todos y todos gracias Señor, gracias Señor, nos podemos sentar mis hermanos, siéntense un momento por favor, en este momento mis hermanos nos preparamos para este momento de oración, de sanación, por lo cual invitamos a nuestros hermanos, en Menegilda, Sonia y nuestro hermano Pedro. Damos gracias al Señor porque ya hemos vivido la primera parte, que es la Eucaristía, donde todos hemos estado muy pendientes a esa presencia de Jesús en la Eucaristía y que muchos de nosotros ya lo hemos recibido, es decir, que Jesús ya está dentro de cada uno de nosotros. Y pasamos a esa segunda parte donde todos estamos esperando esa oración de sanación. Aquellos que han venido con una fe firme, aquellos que han venido con una esperanza, aquellos que han venido hasta aquí hoy con una enfermedad, o quizá a pedir por alguien, por un familiar que está enfermo. A ti, hermano, que ha venido con esa fe de creer que Jesús puede sanarte, que Jesús puede sanar a tu familiar. Este es el momento para nosotros, ponernos en esa fe, de pedirle a Jesús, de creer que Él puede hacerlo. Así como aquellos diez leprosos que fueron sanados aquel día que Jesús puso su mano sobre ellos, y fueron sanados, pero uno, nos dice el Evangelio, que uno se dio la vuelta a dar gracias. Yo no sé cuánto leproso estamos aquí en esta noche, no con una lepra como la que nos decía el Evangelio, pero quizá en nuestro corazón hay otra lepra que no se ve, la lepra del odio. La lepra, la lepra del resentimiento, la lepra de esa falta de perdón, pues esas son las lepra que muchas veces nosotros llevamos en nuestro corazón, que no se ve, pero que necesita ser sanada para nosotros tener esa alegría, ese gozo en el Señor. Así que en este momento, hermanos, vamos a pedirle a Jesús con la fe que tú tengas, si es grande, si es pequeña, con la fe que tú y yo tenemos, vamos a orar y vamos a pedirle a Jesús que haga esta noche lo que Él está acostumbrado a hacer cada día ocho, lo que Él está acostumbrado a hacer cuando tú y yo le pedimos con fe que nos sanes. Así, Señor, que en esta noche queremos alabarte, queremos bendecirte, y queremos darte gracia ya de antemano, Señor, por lo que tú vas a hacer, por lo que ya tú estás haciendo en cada uno de nosotros. A ti, Jesús, te pedimos en este momento que así como tú tocaste aquellos diez leprosos, así venga en esta noche a tocarnos a cada uno de nosotros. Tú conoces cuál es la lepra que nosotros estamos llevando en estos momentos, Señor. Tú conoces nuestro interior. Tú conoces cómo está nuestro corazón en este momento, de qué necesita ser sanado nuestro interior. Mira, Jesús, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta tristeza puede haber en nuestros corazones. Y en este momento, Jesús, por tu preciosa sangre, por tu costado abierto, por tu corona de espina, por tus manos llagadas, por tus cinco llagas, que salieron sangre y agua, te pido, Señor, en este momento, que tú vengas a derramar tu sangre preciosa en cada uno de nosotros y tú comiences a sanar todo nuestro interior, toda nuestra dolencia. Mira, Señor Jesús, por intercesión de la Virgen María, a ti, María, te pedimos que interceda junto a Jesús. Por nuestras llagas, por nuestra le, lepra que haya en nosotros, pídele a Jesús, por sus cinco llagas, que seamos sanados en esta noche. Mira, Señor, cuánto dolor, cuánto sufrimiento, cuánta angustia, tristeza, Señor, venimos cargando, venimos llevando en nuestro interior, en nuestra familia, Señor. Por la familia, Señor, que tiene lepra, Señor. ¿Cuántos hogares hay con lepra, Señor? Por falta de un perdón, por falta, Señor, de esa comunicación, por falta de amor, Señor. ¿Cuántas familias hay con lepra hoy, Señor? Yo te invito, Jesús, a que tú visites cada uno de esos hogares, Aquí representados que están sufriendo de cualquier una de cualquiera de unas lepra, de esa lepra que llevamos en nuestros hogares. Mira cuántos hijos, Señor, que sufren en este momento por la pérdida de un papá, por la pérdida de su mamá y cuántos padres sufren porque sus hijos no lo obedecen, porque sus hijos están en la calle. Ven, Señor Jesús, y sana toda esa dolencia. Toda esa tristeza que está viviendo hoy la familia. Bendito y alabado sea. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Hermano, pon tu familia en este momento, en el corazón llegado de Jesús. Si en tu familia hay una lepra, pónsela a Jesús en este momento. Y dile, Señor, visita mi familia. Visita mi hogar, Señor, mira cuánta lepra hay la cada una de ellas, Señor, en este momento por tu preciosa sangre. Bendito y alabado sea. Alabado sea, Señor. Sigue sanando, Señor. Sigue paseándote. En medio de nosotros. Y quita de nosotros cualquier lepra que haya en mi corazón. Bendito sea. Alabado sea. Oshay, la la mara, la ishí, la barala la ya rabbalal malalalai O maralala ya rabbalal Ibaralais ya rabbalal O maralala Ay aravara landi, ima rara rara isira rara landi, oh rara land barara land, ay aravara landi, oh rara landa rara isira rara landi, oh rara landa rara rara una alabanza fuerte en este momento. Bendito y alabado sea, gloria y alabanza. Bendito eres, glorificado eres, gloria, gloria y alabanza. Bendito. Bendito eres, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria y alabanza, gloria y alabanza, gloria y alabanza, Gracias Señor por derramar el Espíritu Santo en esta asamblea Señor Tu fuerza, tu amor, tu gracia y tu misericordia Señor Sobre este pueblo que necesita de ti Y tú, Señor lo invita a abrir sus corazones Gracias Señor por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que harás Señor. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús porque tú has abierto la compuerta del cielo Gracias, Jesús, para que tu gloria se derrame en este lugar con poder, gloria y alabanza. Bendito eres. Gracias, Jesús, porque tú envías tu Espíritu Santo fuerte aquí en este lugar. Gracias, porque cada uno de nosotros tenemos a Jesús vivo dentro de nosotros, porque acabamos de comulgar y los que no han comulgado. Físicamente el Señor está espiritualmente en tu corazón Y todo lo que ustedes, cada uno de nosotros Ponemos en el corazón de Jesús en este momento Es liberado, es sanado Gloria a ti Señor Rompe la cadena Señor de todas estas cosas Señor Que no podemos alabarte, bendecirte y glorificar tu nombre Como si tuviéramos amarrados Señor Rompe la cadena, rompe la cadena Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús Gracias Señor, gracias Jesús por este momento Cuando Menegilda estaba hablando De la diferentes tipos de enfermedades Cada uno iba poniendo, presentándole al Señor Cada situación Pero a, habían hermanas y hermanos que dicen, pero yo estoy cansado de pedir y Él no me escucha. El Señor te dice, es que estoy limpiando los caminos para que mi gloria pueda derramarse. Porque hay muchas cosas en el medio y hoy he limpiado el camino y tú verás esa solución, gloria a ti Señor Jesús. Sea, Jesús. Gracias, Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, bendito y alabado seas, gloria y alabanza, gloria y alabanza, aquí algunos hermanos vinieron desde que llegaron como con mucho dolor en el cuello y se pueden identificar, dolor en el cuello, en la espalda y de cabeza y el Señor Hoy, Gloria a Dios, mira a mi hermana aquí Gloria a Dios, hay más personas que el Señor ha sanado hoy, Que ha quitado todas esas cargas Ay, que no podían caminar De aquí, del cuello, de la espalda Gracias Señor, gracias Señor Sigue Señor sanando Hay, hay una hermana que no podía cerrar la mano izquierda Y ha venido, está aquí en la asamblea y le ha dado un calambre para que vea el signo del Señor. Te ha dado un calambre y has comenzado a movilizarla probando a ver si eres tú. Y tú estás aquí y te puede identificar. No podía cerrar la mano izquierda. A ver, ¿dónde está esa hermana? Una hermana querida que el Señor está sanando de la mano izquierda, que no podía abrirla. Si se puede identificar. Te damos gracias, Señor. Gracias Padre Eterno, gracias Jesús, alabado sea el Señor. Ya te darás cuenta de que eres tú, que no podía mover, cerrar la mano izquierda. Gracias Señor. Bueno, el Señor le daba a Pedro la mano izquierda y a mí me daba la mano derecha. Desde el momento de la consagración, cuando el Padre elevaba la hostia, tú comenzaste a sentir algo en ese dedo, del lado, la mano derecha. Y era un dolor que te daba en ese dedo, en ese dedo para las personas que están en el salón, también que hay personas lo que están allá atrás. Yo no sé cuál es la persona que tenía problema en ese dedo específica, específicamente, y te cogía hasta la coyuntura. ¿Quién es esa persona? que tenía problemas específicamente en ese dedo, en la mano derecha, que se te hacía imposible cerrarlo. ¿Dónde está esa persona? Allá atrás. Póngase de pie, hermana o hermano, de aquí no identifico. ¿Usted también? Allá atrás. Tenía mucho tiempo que no podía hacer esto. Dos hermanas aquí. Hermano izquierda, usted la izquierda, hermana. La izquierda, un aplauso para la izquierda. Gloria a Dios, y un aplauso Gracias. para la derecha que está allá al final Señor sigue paseándote, sigue sanando Para ti no hay caso imposible Te alabamos, te bendecimos Señor Por lo que tú estás haciendo en este momento Y cuando oraba a Sonia el Señor me ponía liberación Liberación. El Señor en esta tarde estaba liberando a muchos hogares que están en problemas de brujería. Y el Señor está haciendo su obra en ti. Y esa es la lepra que hay en tu casa, la brujería. Y el Señor en esta tarde, en el nombre de Jesús, te invita a liberarte de todo lo que hay en tu casa. Para que tu hogar reciba paz. Para que en tu hogar haya alegría, yo no te voy a pedir que levante la mano, pero tú sí sabes. Son varias personas, Varia persona", dice Sonia. El Señor te invita a que saque esa lepra de tu casa, porque Él quiere darte la paz, sanarte, de liberarte de todo lo que hay en tu casa. Que no tenga paz. Miedo de hacerlo en el nombre del Señor Bendito sea, alabado sea Seguimos alabando al Señor Para que se siga manifestando Vamos a hacer una alabanza Todos juntos pedirle a Jesús Que siga sanando, que siga liberando Porque Él tiene el poder para hacerlo Bendito sea, alabado sea Osay, alabar, alabar alabar, Ir a la sanha na vara, vem Espírito. Cuando llegan estas palabras A uno los remueve Lo tambalea Porque cuando recibo esa palabra De un corazón Que está debatiéndose En un odio y un rencor Es difícil Y el Señor Lo siento así pone en mi corazón y lo que siento es que realmente tú tienes que acercarte al sacramento de la reconciliación. Porque hay un odio en ti y es dentro de tu misma familia. Bendito seas. Es de tu misma familia. Hermana querida, tienes que acercarte, tienes que poner en las manos del Señor ese rencor, ese odio que te está arrastrando y está causándote tanto dolor interiormente que no te deja paz, no te da paz. Y el Señor, ese es un llamado de acercarte al sacramento de la reconciliación y reconciliarte antes con tu hermana porque tienen esa discordia, ese, ese momento en que realmente ustedes tienen que llegar a reconciliarse para poder convivir como familia. Y así de esa manera, acercarse al sacramento de la reconciliación pero quiere decir que el Señor te está llamando y tiene la puerta abierta. Y le damos gracias a Dios porque pone esa luz en ti para que tome esa decisión. Le damos gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Gloria y alabanza. Alabado sea Jesucristo. Bendito eres. Glorificado. Alabado sea Jesucristo. Gracias Señor. Santo de Dios. Gracias Jesús. Ahorita cuando M estaba hablando de la liberación de, de la gente que tenía altar en su casa. Alguien se preguntaba y decía Y lo que hemos tomado reguardo Y entonces, gloria a ti Señor Jesús El Señor te dice En la Eucaristía hoy Tú has sido liberada Por las cosas que tú has tomado Que no fue consciente Porque tú pensabas que eso iba a ser como algo que te iba a solucionar Y te ha quedado como muy preocupada Pero el Señor hoy Ha liberado tu estómago, en el momento que el Padre estaba haciendo, levantando el cáliz, el Señor, su sangre preciosa, derramada en la cruz, fue a tu estómago y te liberó. Bendito y alabado seas, alabado gloria Señor y Dios. alabanza, bendito eres, Santa. gracias Jesús, gracias Jesús. Señor, en este momento, Padre amado, sigue posando tus manos llagadas, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Padre y el poder de tu sangre preciosa Que penetre Señor En su mente Señor Todas esas mentes que están cargadas Que tienen muchas ideas Mucho pensamiento extraño Señor Hoy Señor El poder de tu sangre preciosa Señor Que lave, que limpie, que purifique Que limpie los ojos Que limpie Señor los oídos Para que puedan verte Para que puedan escucharte Y lava su boca Señor, para que solo de su boca salga palabras de alabanza y bella y no cosas negativas, porque cuando tú entras dentro de cada uno de nosotros lo único que sale son palabras hermosas y de bendiciones no solamente para nosotros sino también para nuestra familia, bendito y alabado seas, gloria y alabanza, bendito eres glorificado eres bendecido eres Gloria, gloria, gloria. Hay alguien, perdón, que cuando estaba embarazada fue donde un brujo y le bendijo la barriga. Y ese bebé, y ya esa persona es grande. Wow, Dios mío. Bueno, lo santiguó, Es la palabra. Y su madre está preocupada por eso, porque esa persona como que en vez de echar para adelante ese hogar, siempre está para atrás, para atrás, para atrás. Pero cuando el Señor liberó también del estómago, liberó ese bebé, porque su sangre preciosa derramada en la cruz, que ahorita fue elevada, así mismo fue que cayó dentro de cada uno de nosotros y nos liberó. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria y alabanza. Bendito eres. Glorificado eres. Gloria, gloria, gloria, gloria. Lord. santo, santo miren, hay un hombre que tiene dificultad en el corazón en la irrigación de la sangre en el corazón entonces miren lo que está pasando el Señor ha puesto y tú has sentido latido en tu corazón y te has sentido preocupado pero el Señor está normalizando el área de toda la irrigación de tu corazón y tú has sentido varios latidos fuertes y cuando vayas al médico confirme esto entonces luego tú podrás venir y dar testimonio confiamos en la misericordia de Dios en eso que te está pasando en tu sanación bendito sea el Señor alabado, alabado sea, Jesús. sea Jesucristo Jesús, gracias, alabado Señor sea el bendito Señor bendito sea Señor sigue paseando y hace rato que el Señor ponía en mi corazón de una persona que ha venido aquí con mucho problemas en su rodilla derecha. Es como la rótula que no podía mover esa rodilla. Y desde el momento en que estábamos en la consagración, tú comenzaste a sentir algo en tu rodilla derecha, como que algo se movió en tu rodilla. ¿Dónde está esa persona? que venía sufriendo de esa rodilla derecha y que ahora tú te das cuenta que no tiene dolor, inclusive hasta te puede poner de rodilla. ¿Dónde está esa persona que venía con usted, hermana? Usted no se pongas en el centro, en el nombre de Jesús. Usted venía sufriendo de esa rodilla, tenía muchos años, se podía doblar, se podía arrodillar, rodillas en el nombre de Jesús. Amén. Arrodíllese, el damos gracia, Gloria, gracias, gracias al Señor, y el Gloria. Señor durante esta semana va a seguir sanando esa rodilla porque ya ha empezado a hacerlo, y te damos gracias Señor, damos gracias al Señor porque aquí hay muchas personas que han venido con cáncer, y el Señor en esta noche está derramando una gracia especial, otros están orando por familiares que tienen cáncer y el Señor está escuchando tu súplica, tu oración. Así que vamos a seguir confiando en el Señor para que un día... Tú dar testimonio de lo que el Señor ha hecho hoy en ti y en tu familia. Gracias, Señor, gracias, por lo señor. que Tú estás haciendo, por lo sea. que Tú vas a seguir haciendo. Te damos Santo, gracias. Santo. Bendito sea, Santo. alabado sea, Señor. Aquí hay dos personas que en el mes de Rosario, le dijeron a la Madre, te voy a hacer el Rosario todos los días para que tú le lleves a Jesús y yo pueda tener un bebé. Y, y el Señor te dice, he oído tu oración, porque mi madre me la trajo. Eso quiere decir que el año que viene para esta fecha, usted va a traer ese bebé que le está regalando la madre, que se lo ha pedido a Jesús. Bendito y alabado seas, gloria y alabanza. Bendito eres, glorificado eres. Te damos gracias, Señor. Yo no sé por qué, pero... Hay una mujer que, a ver, ¿cómo encuentro la Palabra? No es tan fácil a veces lo, buscar la Palabra y, y darla a conocer tal que uno quiera entenderla. Gracias. Pero es que tú has sentido ese rechazo tan grande y te ha llevado en un momento inclusive a pensar en la muerte. Yo así, así lo siento, un rechazo como a la vida Y ha pensado en la muerte Y es lo que peor puede pensar un ser humano Pensar en quitarse la vida Gracias. Y esto que te estoy diciendo es, es, es fuerte y tú lo sabes Gracias. Y quiere decir, hermana querida, hermana querida Que no Desde ahora dile que no y dile que sí a la vida Y ábrete a la gracia Porque nadie Por más rechazo que tú has recibido Tiene derecho A formar en ti Ese pensar, ese sentimiento De ese llamado A quitarte la vida No querida hermana Te invito A que te acerque al sacramento De la reconciliación también Y dile que no Dile que no, porque esas tentaciones no vienen por sí solas. Satanás se, se vale de mucha cosita y de mucho medio para quitarnos nosotros esa gracia y esa paz que, nos, que Dios nos ha regalado. Gracias. Y ese preservar el don de la vida para la salvación. Démosle gracias a Dios porque se ha despertado en ti ese no hacerlo. Damos gracias al Señor, gracias, bendito Señor. y alabado sea Jesucristo, Gracias, santo de Dios. Gracias, Señor. Le damos gracias al Señor porque esta tarde Él ha bendecido muchos matrimonios y ha cambiado el vino en esas casas que había un desorden, que no había dinero, que había mucha enfermedad, de mucha tristeza, mucho odio entre la pareja. Y el Señor hoy ha restaurado muchos matrimonios Ustedes se van a dar cuenta porque van a venir a dar testimonio De cómo el Señor ha ido cambiando en el transcurso de la semana ese matrimonio Gracias Gracias Señor Jesús Vamos a ponernos de pie Y vamos a decirle a Jesús como le dijo aquel ciego ¿Cómo le dijo aquel ciego a Jesús? Jesús, hijo de David En verdad Vamos a gritarle a Jesús, Jesús, Jesús hijo, hijo de, de David, David, ten, ten compasión, compasión de mí. mí. Otra vez, Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión. Ten compasión, compasión de mí. Jesús, de todos los que vinimos en esta tarde. Aquellos que han creído que no han recibido nada en esta semana se van a dar cuenta que pudieron gritarle a Jesús, Jesús, Hijo de David compasión de mí, te damos gracias por lo que tú has hecho, por lo que tú vas a seguir haciendo Señor y te damos un aplauso porque Jesús está vivo, gloria gloria a ti Señor alabado sea gracias, gracias por lo que tú has hecho por lo que tú vas a seguir haciendo gracias, gracias Jesús, gracias gracias Jesús Eh, también avisamos Como el mes de noviembre En vez de la familia y traigan toda su familia Para la celebración del día 8 Sus hijos, sus amigos, sus familiares Y lo que el Señor hizo en este día 8 Venga temprano Para que pueda compartir su testimonio Y por supuesto Agradecer a nuestro reverendo Padre Cecilio de los Santos Le damos gracias al Señor Por su ministerio Por su vida Porque está aquí con nosotros Gracias Señor cuando se manifieste el Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Oremos. Señor, pedimos humildemente a tu Majestad que así como nos fortaleces con el alimento del Santísimo Cuerpo y Sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo, nuestro Señor. Bien, nos ponemos de pie y presentemos también a la Madre toda esta oración, todo este trabajo que se viene realizando de evangelización en este mes de rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora del Rosario Ruega por nosotros El Señor esté con ustedes Con su Espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, a vivir lo que hemos recibido. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.